Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia de Birly y en este vídeo quiero hablar sobre cómo escribir en las redes sociales, cómo conectar con nuestros usuarios de acuerdo a cada red social, cómo definir esos tonos de comunicación para cada una de las redes sociales que trabajemos dentro de nuestra estrategia. Sabemos que cada red tiene su público, cada una tiene su audiencia. Por lo tanto, debemos diferenciar la forma en la que nos comunicamos con cada uno de nuestros usuarios en nuestras distintas redes sociales. Y de ello vamos a hablar en este vídeo. Pero antes de empezar te invito a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones porque toda la semana subo un nuevo vídeo hablando sobre marketing en redes sociales, comunicación digital y emprendimiento y no quiero que te lo pierdas. Así que ya sabes, suscríbete y como te dije, si presionas en el botón de la campanita te llega un aviso cuando haya un nuevo vídeo por aquí. Ahora sí, dicho esto, empecemos con el tema de hoy. Como te decía al principio de este vídeo, cada una de las redes sociales tiene su tono de comunicación, su forma de comunicarse con sus usuarios. No encontramos los mismos usuarios en una red social que en otro. Pero sumado a esto también, cada marca, cada negocio elige el tono de comunicación en el que quiere conectar con su público. Te voy a dar un ejemplo para que esto se entienda mejor. Yo siempre distingo entre dos tonos de comunicación, el tono serio y el tono amigable. Esto no quiere decir ni que el tono serio no sea amigable ni que el tono amigable no sea serio. Pero te lo explico con un ejemplo. Yo trabajo con muchos despachos de abogados y ellos evidentemente por la naturaleza de la materia en la que nos desarrollamos Eligen trabajar en el tono serio, no tratan a sus usuarios de, de tú ni le cuentan cuestiones cotidianas, sino que hablan de trámites que se realizan, de cuestiones administrativas, de cuestiones que son más bien serias. La gente espera de este tipo de profesionales mucha seriedad para que le dé confianza. Por lo tanto, este es el tono de comunicación ideal para este tipo de sector y seguramente para muchos sectores más. Por lo tanto, en este tono de comunicación lo que hacemos es tratar al usuario, por ejemplo, de usted, de estimado, nos despedimos con un saludo cordial, no le decimos tú te, ni, ni cuestiones de, de ese estilo, sino que es un tono mucho más eh, serio, más orientado a personas más mayores y no tanto a adolescentes o jóvenes que evidentemente también hay clientes de, de este estilo, pero es un tono más eh, que está más dirigido a personas mayores. Mucha seriedad, mucho respeto. En el tono amigable evidentemente también el respeto es primordial. Esto siempre en las redes sociales, siempre debemos comunicarnos con mucho respeto que nadie se sienta ofendido con nuestros mensajes, pero es un tono mucho más cercano, un tono, una, un tipo de conversación que se da y que podrías tener tranquilamente con una persona que eh, conoces en el trabajo, con un amigo, con un familiar. No es el mismo tono eh, serio y por decirlo de alguna forma rígido, es más un tono de conversación. Por lo tanto, en primer lugar, cada una de las marcas o de los negocios tiene que elegir cuál es el tono de comunicación con el que quiere dirigirse a su audiencia, cuál es el tono con el que él se siente más identificado. Pero una vez hecho esto, no basta con decir, bueno, este es mi tono y voy a comunicarme así en todas las redes sociales y voy a redactar exactamente el mismo post en todas las redes sociales. También tenemos que organizar y estructurar nuestros mensajes para cada una de las redes sociales y aquí lo que entra en juego es la diferencia que hay entre cada una de las redes sociales que elijamos trabajar. Tenemos Twitter por un lado, tenemos Facebook por el otro, tenemos LinkedIn, también tenemos YouTube y tenemos Instagram. Estoy mencionando estas cinco redes porque son las redes con las que habitualmente más trabajamos. Evidentemente hay más redes como por ejemplo eh, Google My Business también, tenemos TripAdvisor y tenemos muchas redes más. Cada sector tiene muchas redes específicas más, pero voy a mencionar solo estas para que quede claro lo que quiero explicar. Vamos a empezar con el ejemplo de Instagram. En Instagram, aunque to eh, tomemos la decisión de dirigirnos en un tono serio y cordial, lo cierto es que encontramos a un público joven. Por lo tanto, tenemos que crear un contenido y redactar nuestro contenido de forma tal de que ese contenido conecte con la audiencia que encontramos ahí. Si creemos que nuestro cliente ideal puede estar en esta red social, tenemos que amoldar también un poco nuestro mensaje para conectar con ellos. Luego tenemos LinkedIn. LinkedIn es la red más distinta, diría yo, dentro de eh, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube que encontramos, porque es una red exclusivamente profesional. En esta red... No van ni los chistes, ni los memes, ni las cuestiones cotidianas, ni nada por el estilo. Esto no tiene cabida en esta red social. LinkedIn es una red de networking, una red en donde tenemos que crear contenido, aportar valor a los contenidos de las personas con las que conectamos, generar conversación, buscar oportunidades de trabajo, contar lo que estamos haciendo... Eh, tratar de conectar con otras personas que puedan colaborar con nosotros pero no es una red social para compartir cuestiones del de día a día como podríamos hacer tranquilamente en Instagram a través de las historias o incluso en nuestro feed, en Twitter a través de un tweet, en Facebook a través de una publicación o de una historia, en YouTube a través de un vídeo o una historia si tenemos la opción. Linkedin es una red seria, una red profesional en la que debemos incluso eh, acomodar bien nuestro, nuestro mensaje. Yo cuando trabajo, por ejemplo, en el tono serio con eh, mis clientes, en Linkedin incluso trato de reforzar más y hacer un trabajo incluso más arduo de investigación y de aportación de datos para las publicaciones cada red social tiene su tipo de eh, contenido y un contenido específico generado para ella por lo tanto si yo quiero compartir un mismo contenido porque es de mucha relevancia como puede suceder que lances un, un servicio o que tengas una noticia que quieras compartir en varias redes también es importante que acomodes el mensaje de acuerdo a cada red social cada red social tiene su tono de comunicación en linkedin yo siempre inicio la conversación dando los buenos días eh, dando muchos datos de valor datos profesionales que realmente interesen y que aporten valor evidentemente también lo hago en otras redes pero instagram por ejemplo es una red mucho más visual en donde escribir un texto o un artículo tan extenso no eh, conecta de la misma forma en Instagram tengo que volcar ese mensaje tal vez a un carrusel en donde las personas puedan deslizar e ir encontrando esos datos. Por lo tanto, lo que te quiero decir es eso, que lo que tienes que hacer es adaptar el mensaje a cada red social. Con Twitter pasa lo mismo, evidentemente tienes muy pocos caracteres, tienes que resumir al máximo la información para concentrarla en un tweet. Así que no puedes extenderte como lo puedes hacer en LinkedIn, en Facebook o incluso en Instagram. Instagram también tiene la opción de comunicar a través de las historias. Y las historias también tienen su tono de comunicación de acuerdo a la, al tono de comunicación que tenga la marca. Yo, por ejemplo, como te decía, cuando trabajo en el tono serio... Son unas historias muy bien editadas con un tono en donde nos estamos refiriendo a la persona con muchísimo respeto, lo estamos tratando de usted y en cambio cuando trabajo en Instagram como mi propia marca profesional me dirijo a eh, mi público hablándoles de tú y les cuento tal vez mi día a día, si he tenido algún problema y esto en el tono serio no tiene absolutamente cabida. Tampoco, estamos trabajando en marcas que son distintas y con objetivos distintos y con tonos de comunicación para llegar a tu audiencia de forma distinta. Por eso es importante que tengas muy en cuenta cuál es el tono de comunicación con el que vas a dirigirte a tus usuarios, que sepas bien cómo quieres comunicarte con ellos y que sepas también cómo ellos están recepcionando ese tono de comunicación en el que tú te estás dirigiendo hacia ellos. Porque también puede suceder, y lo he visto en muchas ocasiones, que tú te estés dirigiendo en un tono muy serio y muy rígido y eso no esté funcionando. Como te dije al principio, trabajo mucho con despachos de abogados y en la mayoría trabajamos en un tono serio. Sin embargo, se ha dado un caso en el que el público esta forma de comunicarse lo alejaba de esa marca y entonces optamos por cambiar el tono de comunicación y ser más amigables, ser más simpáticos, por decirlo de alguna forma, y hemos logrado conectar con la audiencia. Por lo tanto, cada marca, incluso estando dentro de un mismo sector, tiene su forma de conectar con su público. Cada público es único, cada público es específico y tiene sus preferencias y sus formas de aceptar más una forma de comunicación o la otra. Lo que tienes es que Dedicarte a escuchar a tu audiencia, saber cómo ellos reciben tu mensaje y de ir amoldando tu mensaje a tu audiencia para que ellos lo reciban bien y en segundo lugar a cada red social para sacarle el máximo partido. Tienes muchas redes sociales para trabajar, recuerda que no debes estar presente en todas, sácale partido a las que realmente está tu cliente ideal, a las que realmente le puedes sacar el máximo jugo y aprovecha para centrar tu estrategia en ellas. Si te han quedado dudas sobre comunicación digital, te invito a descargarte mi, mi guía que la puedes encontrar en birly.es, en mi página web. Tienes ahí la opción de descargarte la guía y audio guía de comunicación digital en donde te hablo más sobre tonos de comunicación en redes sociales, sobre cómo construir tu mensaje para realmente conectar con tu audiencia. Espero que vayas a mi web y que te la descargues porque realmente me haría mucha, mucha ilusión. También tienes la opción de audio guía. Si no tienes tiempo de leer la guía, lo puedes escuchar. Incluyo también plantillas en donde puedes crear tus calendarios y todo una vez que tengas bien definida tu estrategia de comunicación digital. Recuerda que la estrategia de comunicación digital es la base que construye a toda tu marca y por eso debes prestarle mucha, mucha atención. Si te quedaron dudas, déjamelo en los comentarios. Dime de qué te gustaría que hable. Siempre a fin de mes respondo a una de las dudas de mis seguidores. Así que me puedes proponer de qué tema quieres que hable que lo haré con mucho gusto. Espero que te suscribas, no te olvides. Todos los lunes subo un nuevo vídeo. Me encantaría tenerte dentro de mi comunidad en YouTube. Nos vemos la semana que viene.